Navarrefa. Oportunidades de la cooperación transfronteriza. Redescubriendo la sabiduría sobre las vides. POCTEFA es el acrónimo del programa Interreg España-Francia-Andorra, una iniciativa europea de cooperación creada para dar respuesta a problemas comunes en el territorio transfronterizo, un espacio que muchas veces no entiende de fronteras conocemos uno de los proyectos con representación navarra que ha recibido financiación en la ventana 2014-2020. Vitis Qualitas. Se trata de un proyecto de investigación que ha logrado unir a algunos de los mayores expertos vitivinícolas de la zona de la euroregión para recuperar técnicas de injerto y poda ya olvidadas. Nos encontramos en un paraje singular, los viñedos de la finca de prácticas y de investigación agrícola de la Universidad Pública de Navarra. Ladera arriba nos recibe Gonzaga Santesteban, director del Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación de la Universidad. Esta conversación tiene lugar entre dos hileras de vides. Solo se nos escucha a nosotros y al viento. Estamos en la finca de experimentación y prácticas de la Universidad Pública de Navarra, eh, que bueno, aquí tenemos pues, justo muy cerca del Estadio del Sadar, ¿no? que, que de aquí lo vemos, pues tenemos eh, casi dos hectáreas de viñedo y en concreto este viñedo en el que estamos es una colección de más de 2.000 biotipos de la variedad Arnacha, que se rescataron, digamos, de viñedos abandonados eh, en los que esta variedad pues estaba, digamos, siendo sustituida por otras, ¿no? Y es un viñedo realmente el que estamos, que no hay otro, no hay otro como este. La viña se ha cultivado de la misma manera o de una forma, bueno, de la misma manera no, pero de una forma similar eh, durante cientos o miles de años, ¿no? Por los seres humanos, pero eh, a finales del siglo XIX ocurrieron varios eventos que cambiaron un montón esa forma de cultivar. El principal de todos esos fue la llegada de la filoxera, que obligó a que unas plantas que se cultivaban sobre sus propias raíces tuvieran que cultivarse injertadas sobre vida americana que es resistente a la filoxera. Eso generó un cambio muy grande en el sector que llevó a la necesidad de injertar y por tanto a la necesidad de que como punto de partida las plantas tuvieran en el eje de, de, de ellas mismas una herida. Y entonces, bueno, ¿qué hemos ido viendo? Que la viña, eh, en parte asociado a esos injertos, en parte asociado a unas malas prácticas de poda y en parte asociado a un cambio en la forma del cultivo, llevándolo hacia una especie de cultivo de reducción de costes, va perdiendo eh, longevidad y, por tanto, rentabilidad económica. Antes una viña vivía eh, 100 años y cada vez los viñedos viven menos. ¿no? Entonces, fruto de esa preocupación, en el proyecto Vites Qualitas lo que hemos conseguido ha sido dar un paso más a poder investigar científicamente pero a la vez de la mano del propio sector productivo las implicaciones de cómo hacemos los injertos, cómo podemos tener mejores plantas injertadas de vid y cómo hacer unas mejores podas. Sí, pues eh, a ver, Vites Coalitas es un proyecto en el que eh, estamos participando pues por la parte española eh, el ICVV de, de La Rioja, el Instituto de las Ciencias de la vid y el Vino, a través del CSIC. Eh, de Navarra estarían eh, Blue Agro, Vitis Navarra y la Universidad Pública de Navarra, que somos los eh, coordinadores, y por la, parte de, por la parte francesa está participando la Cámara de Agricultura eh, directamente como socio la Cámara 64, la Cámara Agrícola, y eh, como colaboradores eh, muy intensos también el, eh, el ISVV, el Instituto de las Ciencias de la Vida y el Vino, pero en este caso de Burdeos tanto en temas de injerto como en temas de poda. En el caso del, del injerto, nuestro objetivo es eh, documentar, enseñar y transferir cómo un viticultor tiene que, saber elegir una planta de vid y cómo comprarla cómo comprar una que le vaya a funcionar mejor que, que, que no otra eh, al final un viticultor cuando hace una inversión para poner una viña eh, se está gastando mucho dinero y muchas veces las plantas se, se, se compran sin una trazabilidad sin una garantía sin un estudio de ese material ¿no? entonces vamos a hacer una guía de buenas prácticas que eh, lo que van a hacer es guiar en ese proceso de compra, cómo testar la calidad fisiológica, la, la calidad sanitaria y, y la calidad genética de ese material. Eh, eso pues documentado y, y, y bien explicado. En cuanto a la poda, eh, el enfoque es un poquito distinto en el sentido de que queremos que los viticultores y las empresas de viticultura reflexionen o vuelvan a reflexionar sobre cómo se hace la poda. Es una, una actividad esencial para que el viñedo vaya bien, pero que gradualmente se ha ido, digamos, como no dejando atrás porque podar hay que podar todos los años, pero se ha ido como quitando la importancia. ¿no? Y en los últimos años, con esta pérdida de longevidad que estamos viendo en los viñedos, joder, pues nos hemos dado cuenta de que, de que realmente hay que podar bien y de que a gente que sabía se le ha olvidado y que tenemos que, eh, que transferir ese conocimiento ¿no? en, en un tema que realmente, eh, digamos, ha ido a menos hasta hace 5 o 10 años que se está, se está recuperando la importancia que tiene y la gente está siendo consciente de que, de que hay que podar bien si queremos que el viñedo sea sostenible y rentable. Una buena poda lo que tiene que tener en cuenta es eh, cómo son las conducciones de eh, la savia a través de la planta. ¿no? Todos estudiamos en colegio lo de la savia bruta, la savia elaborada, por dónde van los nutrientes y eh, tenemos para poder podar bien necesitamos respetar esa conducción. ¿Cómo se respeta bien esa conducción? Haciendo que los cortes que obligatoriamente le tenemos que dar a la planta, porque la vid es una liana y si no se nos iría pues, pues al quinto pino, lo que tenemos que hacer es darlos de forma que las heridas queden siempre en la, misma, en la misma parte de la planta. Digamos que tenga las heridas por una parte y la savia pueda subir sin interrupción por la otra, por la otra parte. Eso requiere una observación y un conocimiento que en esa economía del que puede podar cualquiera, me traigo una cuadrilla que ayer estaban eh, cogiendo fruta y hoy están podando, pues es algo que se ha ido perdiendo. Pero se ha ido perdiendo hasta el punto de que los propios técnicos hemos olvidado ese conocimiento que, que existía. ¿no? Y, y lo que estamos haciendo ahora es reflexionar, ¿no? una especie de... A mí me gusta mucho utilizar la palabra retroinnovar, ¿no? hacer una retroinnovación para ver qué aspectos innovadores tenemos que aplicar a un conocimiento que ya estaba ahí y que y que lo hemos dejado un poquito un poquito atrás a ver el mayor reto de este proyecto es que es eh, a nivel científico es muy difícil estudiar eh, estos aspectos ¿Por qué? porque uno cuando hace un ensayo agronómico un estudio de el riego o del abonado la respuesta que encuentra casi siempre es obvia, ¿no? Es decir, bueno, pues como riego más, produce más uva, esta uva igual es un poquito de peor calidad, pero por contra ha alargado la maduración de otra manera que da unos vinos más frescos, en fin, uno tiene como unas conclusiones pues sí como más obvias o como más directas. En este caso, claro, estamos estudiando cosas que realmente tendrán un gran efecto pasados los años, pero que tenemos que discernir el efecto que están teniendo en los dos, tres, cuatro primeros años, a través de medidas de crecimiento, medidas de conductividad hidráulica, tomografía, estamos aplicando tecnologías muy avanzadas para poder intentar entender qué es lo que está pasando ahí dentro y lo que probablemente esté detrás de, pues, de ese aumento de la, de la mortalidad de las plantas, esos desequilibrios, todo lo que comentábamos antes. Yo creo que estamos confirmando ese, ese, esa sabiduría eh, popular eh, de que podar respetando el flujo de la savia hace que las plantas estén mejor eh, y esta, eh, en la parte de injerto lo que estamos viendo es que eh, existen con los procedimientos actuales de injerto capacidad para producir plantas de muy alta eh, calidad con unas buenas conexiones pero que hay que atender una serie de puntos críticos en vivero fundamentalmente para que esas plantas realmente no generen problemas al año de plantarse o a los 10 años de plantarse, porque esa conexión entre la vida americana y la vida europea pues es imperfecta. Entonces, el haber podido eh, dar el salto a, a, la, a la zona Poctefa, a la región Poctefa, ha sido súper positivo. Por un lado porque en la parte española eh, hemos podido colaborar eh, gente de Navarra con investigadores de muy, de muy alto prestigio en el tema de las enfermedades de Madera vid eh, de La Rioja y luego porque hemos eh, podido colaborar en los viñedos de Irulegui y de Madirán eh, con la gente de allá y también con investigadores de la zona de Burdeos, de Nueva Quitania, que tienen intereses comunes en poda y en injerto, y realmente hemos podido hacer confluir en esta región eh, bueno, eh, a, a los mejores expertos en esa temática en el mundo. ¿no? Vale, el proyecto Evites Cualitas realmente terminará en mayo, eh, tenemos todavía eh, una campaña de poda, que es la que empieza ahora, y una campaña de injerto, que será en, en febrero, o sea que todavía tenemos bastante actividad eh, que desarrollar, tenemos que hacer eh, eh, las acciones de transferencia, eh, y realmente ahora estamos enfocados en, en las guías de buenas prácticas y en esas acciones de, de transferencia, pero tenemos clarísimo de que esto es un paso importante, pero no deja de ser un paso en este camino. ¿no? Entonces, ahora sí que estamos eh, valorando la posibilidad de continuar algunos eh, temas en, en la convocatoria de, la, de proyectos de la Euroregión y, evidentemente, pues en la próxima ventana POCTEFA habrá que repensar y habrá que reflexionar sobre cuál es el mejor camino, eh, pero sin duda para nosotros es estratégica esa posibilidad de colaboración eh, con, bueno, con toda esta zona ¿no? transfronteriza y realmente no, no queremos perder esa, esa suerte digamos, que tenemos de en un entorno geográficamente relativamente cercano, tener tanta diversidad vitícola y a la vez gente tan, tan buena, ¿no? y es un poco lo que... Lo que sí, sin duda queremos, queremos avanzar en, en esto de la colaboración transfronteriza. Proyectos que impulsan la innovación, la sostenibilidad, la competitividad, la formación de la juventud. Proyectos que preservan nuestro patrimonio, que impulsan la ayuda mutua. Proyectos basados en la cooperación entre países vecinos. Proyectos POCTEFA.